Oye, tranquilo, viejo. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. ¿Y tú? ¿A quién vienes, Machetes. ¿Ya oh. ¿Y cantaste? Claro. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo? Muy fuerte. <risa> ¿Te divirtiendo? Bastante, ¿Voy llegando? voy llegando. ¡Voy llegando! Pero ya me estoy emborrachando. ¿Y qué aquí? ¿Es la primera vez que vienes? No, es la segunda. ¿Y qué te ha parecido? Me gusta, pero siento que falta más variedad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta emborracharme. <risa> ¿Qué pedo? Ah. ¿Cómo te ha sazonado esa alemana ¿oh? ¿Cuántas llevas? Solo dos, pero son fuertes. Ah. Y es la primera vez que vienes o ya es eh, la primera vez. Sí. ¿Y te está gustando? Me gusta, me gusta. ¿A quién vienes a ver? Ah, alemanes ah. Inteligente no. ¿A quién vienes a ver? Claro, no. I, I don't know. Yeah. I come here for drinking beer. La necesito! ¡Salud! ¿A quién vinieron a ver? A la firma. ¿Que están listas? Ya, ya, ya andamos. ¿Una cancioncita de ellos? La de Le diré, ¿cuál más? Si ella supiera. ¡Cántame un corito! ¡Ay, no puede ser! Le diré que yo la quiero mucho, que se ha metido aquí en mi corazón, que un sentimiento, ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Eres de aquí de Monterrey? Sí, ya llevo aquí viviendo seis años. Ah, no eres de aquí de ah, Monterrey. ¿De dónde? Eres? Ciudad de México. ¿Y qué te ha parecido? Nada, yo no me voy de aquí. Llegué para quedarme. Aquí, aquí es el mundo de la cerveza y yo disfruto. Genial. ¿Qué has comido? Pues un choripán nada más. Y qué más? Chévere. Vientos. ¿Y, ¿y cuántas más necesitas? más <risa> Es que están ricas, están ricas la verdad Las alemanas, o sea, veníamos a probar las cervezas alemana, ¿no? Por decirlo así Porque, pues ya ves que es de, de las locales Entonces queríamos ver qué pedo Pero la verdad sí están como que muy, muy ricas Las cuantas y las claras sí están como suaves La verdad si sí están muy buenas Por el precio yo digo que no vale Porque pues ahorita ya ando No, ¿en serio? ¿Y es Fue nuestra experiencia en los escenarios del Oktoberfest, un festival que nos alumbró con un gran ambiente de buena música, deliciosa comida y, sobre todo, la diversidad de cerveza, que sin lugar a dudas fueron el encanto principal de este evento, a la cual es seguro que regresamos nuevamente el próximo año.